Vamos a hablar sobre un femicida confeso que está justamente en la cárcel por un hecho que cometió, pero que sube videos a TikTok. En esto, Sofi también te, te sumamos porque realmente esto, bueno, obviamente tomó notoriedad y también fue noticia, hoy está en todos lados, porque este extraño, ¿no?, caso de este hombre que sube videos a TikTok. Pero ¿con qué razón? Bueno, sube eh, absolutamente todo y la verdad es que ha tomado mucha relevancia en estas últimas horas sobre esto, este contenido ¿no? que sube a TikTok. No es el único que lo hace, la verdad es que cuando uno ve TikTok puede sí. ver varios presos que hacen exactamente lo mismo, que desde la cárcel eh, realizan diferentes eh, videos ¿no? con su contenido en particular. Si les parece, antes de profundizar un poco más, vamos a ver lo que él mismo publica en su red de TikTok. Buenos días para todos los amigos amigos del TikTok, acá estamos. Gracias por, por seguirme a todos. Tengo un montón de seguidores, muchísimas gracias. Mi entretenimiento, por lo menos me entretengo teniendo amigos atrás del teléfono. Les mando un abrazo. Hola, buen día mis seguidores, ¿cómo están? Acá estoy tomando mate, tranqui. Con este día hermoso, mando un saludo a todos los que me están siguiendo. Así que, tranqui, un matecito para todos ustedes que tengan un lindo domingo. Bueno, bueno, aquí nos me... estamos viendo, dice. Sí. discúlpame que te interrumpí justo. Juan Márquez tú es un hombre que, eh, que estamos viendo en imágenes y que está detenido por eh, un crimen que se produjo en Mar Chiquita. En el un 2000, femicidio. Un femicidio en el 2021. Sí. Eh, justamente está él en la unidad penal número 15 de Batán y eh, esto lo hace mientras espera el inicio de su juicio. Eso te iba a decir. Él está esperando el inicio de su juicio tranqui, ¿no? Como dice. No, bueno, tranqui, celular, bailando con celular, con, celular es que... con internet Digo, me imagino, sabes qué me pasó cuando estaba viendo los videos? Y cuando lo vi justamente en el, en el día de hoy Digo, la familia de la chica, ¿no? Por la cual este hombre va a ser juzgado Por este femicidio allí en Mar Chiquita Digo, eh, ¿qué debe sentir? ¿no? ¿Qué sí, se sentirá cual, en esto? Tranqui, cual. acá estoy, tomando un matecito, bailando en la cárcel Teniendo amigos del otro Pero lado sabes ¿sabés qué lo, lo que decía recién? Eh, en la red de TikTok hay muchos que están detenidos por diferentes causas y que realizan este tipo de contenido. Incluso hay algunos que cuentan su experiencia dentro de la cárcel, por qué están, cuáles son las situaciones que, que, que viven dentro de los diferentes penales. Inclusive desde acá de Mendoza también hay algunos que hacen este tipo de contenidos. Y obviamente que lo que bien decías, dice sí. ¿qué piensa la familia ¿no? ante claro. estos tipos de contenidos donde eh, personas que han cometido o al menos están siendo investigadas por haber cometido un, un delito, bueno, hacen este tipo de cosas. Yo Pero desconocía, es que, desconocía sí. sinceramente que hacían estos videos desde la por cárcel. Por supuesto, hay, hay un montón. La verdad es que tienen celulares, se meten a redes, hacen uso de, de lo que quieren. En este caso, bueno, bien lo comentaba Sofía, después se lo terminan quitando pero luego de que el hombre sumara seguidores, hiciera videos, y Tenía obviamente generase ¿sí? la indignación en la redes. ¿Por qué redes? se lo quitan? Bueno, justamente porque no No, no, no está claro, permitido. No, no está claro, permitido. No Entonces, no ¿Y qué y pasó durante? Y, pero, ¿Viste? Esa, esas cosas, ¿no? Digo, de la indignación, esto de hay una familia destruida, porque una persona que ya no está, una mujer que ya no está, y después ves estos videos y la verdad, indignación total. Gracias, Gracias, Sofía, a ustedes.